Step sideways into you Concretos. Vale. Nosotros ahora desde el punto de vista de más que, pero simplemente controlando ese mundo como inductores de, del discurso del cuarto sector en nuestro entorno de Euskadi, lo que pretendemos, no más que es una asociación, que pretende de alguna manera ser una asociación que dé cuerpo a una alianza público-privada de diferente tipo de entidades que trabajan en pos de la innovación, un movimiento social a favor de la innovación. Pero más que no tiene ningún interés especial en capitalizar. Otra cosa es que que nuestra propuesta social. ...a Euskadi, le planteamos que en esas dinámicas transformadoras... ...porque hay otras tres, ¿eh? en, en, la, en la que es la dinámica de la forma ...de cuarto sector, además de un análisis riguroso de esa realidad... ...hasta donde podamos llegar, que lo están haciendo... ...las tres universidades del País Vasco, la Universidad... ...del País Vasco, la Pública, lo está haciendo la Universidad de Deusto ...y lo está haciendo la Universidad de Mondragón, la Universidad de Tatea... Que, es ...que también tengamos la posibilidad de generar una especie... ...de espacio de encuentro, de, de consorcio de entidades que una vez que entienden lo que hay en torno al cuarto sector, al concepto y sus posibilidades, de forma autónoma, autogestionada, ¿eh? se planteen el intentar incorporar el máximo, de federar el máximo de voluntades, ¿no? para con transparencia, con sentido eh, generoso, ¿eh? desde el punto de vista de ofrecer a la sociedad. ...podamos entender la fuerza que tiene el concepto... ...podamos compartir y podemos autoorganizarnos... ...me explico... ...ahora mismo, pues ahora mismo... ...en Innovasque, con el tema de la dinámica transformadora... ...intentando además provocar la participación de diferentes agentes... ...y entidades que son socias de la sociedad de Innovasque... ...pues tenemos organizado... Eh, ...tres grupos de trabajo, le llamamos Italdes... ...un Italde de RSE... ...donde hay gente también mezclada de lo público, lo privado y el tercer sector pudiera dar nombres concretos para ilustrarlo, pero no creo que venga el caso. Tenemos un ITAL de lo mismo de internacionalización, base a la pirámide de negocios inclusivos, donde también se repite ese esquema de entidades de lo público, lo privado y el tercer sector, que trabajan en común el, el discurso y el tipo de actividades que se pueden derivar de él. Y en el tema de Emprendizaje Social igual. De hecho, el ITAL de Emprendizaje Social, ese grupo de trabajo, se reúne en EUTOKIA, el Centro de Innovación Social, en, en la ciudad de Bilbao, en el cual ha participado en su promoción en la Nequincha, pero donde están un montón de entidades. Me explico, esos y tal, esos grupos de trabajo ya representan, aparte también, y el tercer sector está representado. Esos son, de momento, los espacios que le están dando forma a lo que comentaba al principio ¿eh? del cuarto sector, pero yo creo que es muy importante pensar en un modo de organización que sea el consorcio, que no supone una estructuración formal muy... Eh, eh, rígida, que en encorsete sino simplemente decir, bueno, aquí hay un movimiento social como para concluir a favor de la innovación del plusvalor de la innovación para seguir situándonos de una determinada manera en el mundo en este proceso de globalización el plusvalor no es la innovación sino la innovación social y vinculado a la innovación social el plusvalor a lo que es eh, generar actividad económica generar riqueza desde el punto de vista de lo que hay de mercantil en esta sociedad, pero siempre teniendo muy presente lo social, el contenido de lo social, del desarrollo sostenible con su triple dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que este es el camino adecuado a transitar para que esa sostenibilidad social, económica, medioambiental sea más congruente, más consecuente, más coherente. I step sideways into yo creo que en la línea de lo que acabo de decir... ...precisamente la gran oportunidad para el tercer sector... ...es encontrarlo, como se dice ahora en, muchas, en muchos ámbitos... ...en clave de argot, como una ventana de oportunidad... ...es decir, el tercer sector, por lo que acababa de comentar... ...el tercer sector, tal y como lo entendemos... ...desde el punto de vista de la sociedad civil... ...organizada a través del voluntariado... ...para dar determinadas respuestas... Eh, ...a través de organizaciones de muy diverso tipo... Eh, ...debería entender esto en clave de oportunidad... De decir, bueno, hay una eh, pata genuina que es el tercer sector, desde el punto de vista del compromiso cívico, pero hay una pata, diríamos, que tiene bastante que ver con lo empresarial, ¿eh? que estando conectadas, porque sobre todo la pata del tercer sector alimenta al cuarto sector, el cuarto sector es como una especie de tercer sector de segunda generación. O sea, no se trata de decir este es otro sector para competir, sino precisamente el cuarto sector es la manera que tiene probablemente el tercer sector de hacerse mucho más visible ante los discursos estrictos de lo privado y de lo público. Porque el tercer sector, si algo también tiene de genuino, es que es privado, es iniciativa civil, es privada, evidentemente. Pero yo creo que es la manera ahora mismo más presuntamente inteligente de posicionarse en todo un nuevo paradigma. Eh, social y de intervención. Es decir, bueno, nosotros, tercer sector, eh, no tenemos ningún problema, no nos ruborizamos por empresarializarnos eh, y facturar y obtener de esa venta de servicios y de productos, de la actividad, nuestros recursos, fundamentalmente, no solo, lo mismo que no solo muchas empresas importantes, transnacionales y que cotizan en el IBEX 35, obtienen recursos públicos, ...desde el punto de vista de primas a la producción, a la actividad, etcétera... desde el punto de vista yo creo que ofrece al tercer sector... ...la posibilidad de ser más genuino y de situarse en ese entorno... ...y de responder también a las necesidades que se le está planteando... ...de un mayor compromiso con carácter de empresa... ...que hace las cosas con eficacia y eficiencia respecto a lo público... Eh, ...no, no, yo soy tercer sector y sigo viviendo de subvenciones... ...y de donaciones, no, eso tiene un límite... Puede existir, pero eso será el genuino tercer sector, el que vive de la aportación solidaria, ¿eh? privada y solidaria pública, vía subvención para. Pero cuando ya estamos en ese otro territorio, es bueno que sepamos que hemos evolucionado, de un paso, y de alguna manera nos hemos situado en un nuevo contexto, pero sin perder señales de identidad. Eso es importante. Esto es un proceso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un interés, llamémosle estratégico, ¿no? de estar en ese ámbito y liderando, incluso mejorando la capacidad de interlocución con el sector público y privado, entrando de igual a igual. Es decir, históricamente, no hace falta retrotrarse muchos años, lo privado, y sigue siendo así, tampoco nos vamos a engañar, el gran poder de lo privado, y el gran poder de lo público, el tercer sector va haciéndose un hueco. Con el cuarto sector yo creo que traduce ese trabajo de igual a igual, del triángulo y del... Sector. Pues en esa misma línea que hago contar, muchísimo. Es decir, puede ofrecer un estilo, una cultura, una forma de hacer las cosas, un compromiso, un entender lo social. No con ánimo de decir yo soy el que entiendo lo social, no, el que lo interpreto y el único que soy consecuente como tercer sector. No, usted también público eh, tiene una necesidad y entiende lo social y usted también lo privado, porque yo no niego que usted lo social cuando genera actividad económica, cuando genera empleo, está actuando en clave social, pero desde ese punto de vista el tercer sector ofrece algo, diríamos, yo creo que todo el mundo puede conocer más genuino desde el punto de vista del estilo, de cultura, de valores, tanto que hablamos de valores, es decir, no está de alguna manera eh, intoxicado ...o como se dice ahora, infoxicado por un exceso de información financiera o de otro tipo. En ese sentido el tercer sector puede aportar eh, muchas cosas en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cuarto sector. Incluso, algo muy importante, las propias experiencias. La mayor parte de, de las experiencias que tomamos como referencia en el cuarto sector provienen del tercer sector. Nos gustaría que hubiera más experiencias que llegan desde el ámbito clásico, lo privado y lo público. Ya están llegando, lo cual también es una tendencia clara relacionada con la cita que hacía antes de que es una idea que se está eh, a, de alguna manera, ha llegado su hora y se está haciendo perceptible, visible y palpable y entonces en ese sentido, pues el tercer sector está. todo el caudal de trabajo colectivo que ha tenido, en la medida que le da una determinada forma, lo empaqueta de una determinada manera, está poniéndolo un poco al servicio You won't let